La noche mejor será estar alerta Hay monstruos en las sombras ¡Es Halloween ya! Yeah. Escucho gruñidos Lo puedes escuchar también Los zombies acechan ¡Es, es Halloween ya! Yeah. Brujas vuelan por la doquier Hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver mi.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 Esqueletos caminan Mientras sus huesos chocan Y el estruendo de sus pasos ¡Es Halloween ya! Riendo <risas> y jugando Todos se dispersan Mientras ellos solo paran. ¡Es Halloween ya! luces <tose> vuelan por dosier Hombres lobo aullarán A oh, los zombies puedes ver ¡Míralos! ¡Qué miedo, Dan! ¡Ah!